Mucho, bueno, esta semana, ¿verdad? Que es especial de lo que celebramos en este lado del mundo. <risa> y cómo es esa relación con, con el ser supremo, con Dios también, de sentir lo que, digamos, de, de la memoria que se dice de, de Cristo, es que se entregó totalmente hasta la vida para, para hacernos entender el mensaje. Si no lo hubiéramos entendido, ¿Sí, tal vez si hubiera quedado así tranquilo y normal, no habría causado tanto impacto. Y. Eh, a veces también Diosito tiene que hacer las cosas así <risa> bueno, a veces un poco incógnitamente pero uno reconoce que no era uno o que había una fuerza o que la situación fue algo más no era, no el, Dice me apareció un angelito que de la nada, por dicha porque necesitaba yo medio de la nada alguien que hablaba español en un país que todos hablan a la vida, <risa> o así, uno estaba perdido entonces como ese tipo de cosas también que son como mágicas a veces, que, que han sucedido mucho, pero uno no es consciente de tantas cosas, pero hay cosas que sí se dio cuenta. Pero ahí siempre ha estado la protección y lo bonito de, de ir como sintonizándose a reconocer esa protección, es saber que toda esa protección se basa en una cualidad en particular del de alma suprema, el amor. ¿Verdad? Por eso es que usted decía que sentía que la chinía lo así y después ya le daba paz. Pero uno siente... Protegido cuando hay amor, o sea, por la protección, digamos, también uno ve ahí como la, bueno, la gallina, pero también he pensado la mamá osa, que se fue un poco violenta, pero no está tan así la protección que uno recibe el Supremo, la no anda ahí persiguiendo y comiéndose los que son amenazantes, pero si no va a sentir eso de, de que sí, una, una madre, un padre, o incluso, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos mayores? ante la madre. ¿cuántos de ustedes son hermanos mayores? ¿Verdad? los hermanos mayores cuando ven a, a, a yo me acordaba, digamos, también tengo a mi hermano mayor cuando andaba con él, no sé si de aquí, de todo matón, así todo valiente porque está el hermanillo mayor o cuando, yo, yo soy del medio Entonces tengo a los dos. o cuando uno ve al hermano menor que alguien le estaba molestando o que había una cosa, le sale verdad el instinto protector de salir y como check me, check me. y ahí no le importa a uno nada y, y uno hace lo que sea por ¿Quién es hijo único? Todos tienen hermanos. La manos si que no tiene hermanos, pero si en fin. Es, entonces si me sirve el ejemplo excelente. Entonces, es, esa misma protección es porque hay esa conexión de amor. Y uno quiere ver a los demás bien. Y además, uno también se siente que la otra persona quiere ver a uno bien y lo va a estar protegiendo. Entonces, parte de empezar a descubrir más, de prestar mayor atención y hacerlo consciente esa protección divina es sentir y entender que siempre ha habido esa relación con el Ser Supremo. Solo que a veces uno no la había tomado mucho en cuenta. ¿Verdad? Es como que la relación de los domingos y ya. <ríe> Mira, o, o de Semana Santa porque, bueno, no necesariamente antes sí uno se quedaba aquí veía todas las películas de Semana Santa ahora hay mucho el 95% de Costa Rica ya está en las playas. <ríe> Entonces pues, ahí hay presas y otras cosas y hay más distracciones y ya no se piensa tanto lo que se pensaba antes. Pero es más como ¿verdad? de volver a entender y descubrir que es muy lindo darse cuenta. Yo lo logré sentir, ha dejado una gran huella, un hábito y se vuelve un estado de ansiedad. En realidad son cosas que he heredado muchas veces, son el resultado de impresiones, de vivencias que he tenido y que no me gustaron y que no quiero volver a tener pero a veces no son reales. Y muchas veces yo mismo lo he alimentado y lo he creado, y sentir esa presencia o esa relación o entender que en realidad estoy siendo protegida, quita todos esos temores. Porque nos, son como, como los tigres de papel que yo misma elaboré y los pinté y les puse colores y, y me los puse en frente y cuando los veo ya me, me asustan porque les puse una cara muy fea. Entonces, con esta protección divina como que se, se va volviendo también como una guía, ¿verdad? Como que me quita el velo de los ojos de las situaciones, por ejemplo, a veces que uno se, se aferra mucho a una idea, a una cosa y después se le hace un burun bum y uno dice, bueno, ¿ahora cómo eso me <risa> Y es como, como que lo saca y le da la idea, no, ahí está la siempre he estado, pero tengo que aprender a escucharla y a sentirla o a estar abierto a, a recibirla. Entonces, eh bueno, empezar a ver eso, que esta protección divina me va a ayudar a lidiar con todo, con las personas, con las situaciones, con mis fobias, con los animales. <risa> bueno, a mí me encanta así que no tanto, pero, pero mucha gente... ¿Cuántos de ustedes tienen aquí fobia a algún animal? Ah, no son tantos que dicho. <risa> ¿Y al mar o al agua? Ah, bueno tiene algún tipo de fobia al actor al vacío al es ¿Sí? y que no tiene fobia al jefe eh, no, ¿tiene? o a los vecinos o no, a la policía a la velocidad, verdad. entonces todos tenemos alguna situación que, que nos cuesta más o menos, o incluso a veces a algún familiar o alguien cercano a veces que uno ha tenido como ciertos roces y se ha creado un una hábito de una relación no saludable, también eso causa ansiedad y causa miedos y a veces uno no sabe cómo lidiar con ciertas personas y, y se vuelve tal interacción no saludable que, que los dos están haciendo mucho daño Incluso esa protección divina sirve para eso. Porque es como, ese, es como un, para un paraguas, un tordito, una tiendita, como un capullo de amor. Donde usted está totalmente a salvo, su valor está totalmente preservado. O sea, mi identidad de lo que yo soy, lo que yo siento que soy, está a salvo. Y nada ni nadie lo puede cambiar. Porque el alma suprema me ama profundísimamente. ¿no? Entonces, lo que otro pueda pensar de mí, el error que cometí, que metí las patas y tengo que resolver rápidamente ¿no? yo también, yo soy capaz de hacerlo, pero no está afectando mi, mi amor por mí mismo también. Eso es parte de, de el amor que tiene el alma suprema para uno, porque su protección es un poco como guiarlo a uno a volver a entender quién soy yo en realidad y abrirme la perspectiva de la realidad de la vida, porque muchas veces estoy muy engañado <risa> y ese engaño de, de quedarme muy apegado, aferrado y, y a veces a mis propias ideas, a veces a mis posesiones, a veces a una persona que, que no me estoy teniendo buena, digamos, me volví muy dependiente y se volvió una relación tóxica o más bien eh, me hice demasiado desapegado y todo no a tomar responsabilidad de los diferentes matices, pero ahí está para lograr entender qué hay en mí que, que puedo limpiar y qué hay en mí que puedo emerger diferente entonces como que me da un nuevo espejo ¿verdad? es parte del amor es como que, que su visión me ayuda a mí a darme fuerza a mí mismo porque se acuerdan que el, el lema de, de Rayo de es cuando yo cambio el mundo cambia entonces cuando yo me doy cuenta que lo que yo soy es tan capaz es tan fuerte, es tan lindo es tan amoroso, cuando vuelvo a sentirlo en mí, cuando actúo en base a eso ya las cosas se sienten diferentes, que cuando me siento chapa me siento que no puedo me siento que todos lo hacen mejor que yo que me siento que yo paso cometiendo errores me siento que no puedo cambiar ¿Cómo, cómo actúa uno con todo eso con solo escucharse eso, ¿cuántos de ustedes se lo han repetido alguna vez en su vida? ¿verdad? Cuando uno anda de bajas, con pilas bajas, y, y viene cualquier situación retadora, uno queda enterrado, y es como que lo atropelló uno de estos furgones. Entonces, en realidad es como, esa protección divina es como volver a quitarle también todo ese montón de, de, de ruido, que hay en mi corazón acerca de lo que realmente soy yo entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo sucede eso? es la experiencia de ese amor tan grande que tiene el ser supremo para mí y para todos, eso a mí me, me gusta tanto tanto, tanto, de entender de Dios ¿Verdad? a veces uso la palabra ser supremo, Dios y todo porque a veces hay, hay ciertas relaciones aprendidas con esa palabra que uno rechaza, pero en realidad el alma suprema sin importar la religión, sin importar la torta más grande que se haya jalado el alma, que haya cometido las, las cosas más terribles, siempre, siempre, siempre le amo. A todos. Y su amor es la única cosa capaz de sanar y de revertir el efecto de lo que uno ha hecho. ¿verdad? Como el darle fuerza para inventar los errores. Con amor. ¿verdad? Que es muy diferente, no hay otra forma de corregirlo cuando uno, uno mismo lo ve, digamos, ¿cuántos de ustedes, si lo regañaban así, bien feo, realmente cambiaban? Bueno, sí. más bien le da chicha que lo regañar y no lo, lo cambiaba porque lo regañaron feo, pero la próxima uno hacía, no hace con ganas porque, ¿verdad? A veces sí. uno lo ve como con los adolescentes, ¿cuántos de ustedes tienen interacción con adolescentes o se acuerdan de su adolescencia? ¿Verdad? Entonces, como que uno tiene eso de, de retar los límites o de que ¿no? de probar quién soy yo, pero a la vez como entender mi rol en esta vida y parte de eso entonces es, es aceptar y ver que el alma suprema está en, interactuando con todas las almas con tanto amor, porque su papel en realidad es eso, es volver a limpiar todo lo, lo, el sufrimiento que ha dejado huella en el corazón de todos de cualquier religión volverlos a ser felices volver a traer ese estado original de todas las almas de alegría, de paz, de amor a través de esa relación y conexión que todas las almas, sin importar si son de clase más baja, de clase más alta, que tienen un doctorado, que no terminaron, no, no fueron ni al kinder, de todas las almas que le, le digan alá, le digan dios, le digan siu a todas, todas las almas tiene ese papel de amarlas, aceptarlas, quererlas y conocerlas porque el Ser Supremo nos conoce tan profundamente y tan bien que a veces uno dice ¿verdad? este que cree que soy yo <risa> Entonces, nos ve como angelitos como los seres más puros, más lindos y más felices que era nuestro estado original del alma, de todas las almas su estado era estar totalmente libres, pacíficos, bonitos pero venimos y poco a poco empezamos como a, a olvidar lo que éramos y a actuar de ciertas formas que nos hicieron sufrir y con el sufrimiento vino como el enredo en nuestra, en nuestra identidad todo lo que nos hace sufrir es como que uno justifica ciertas cosas repite ciertos patrones que cada vez se hacen más sufridos digamos que luego uno está totalmente confundido desde la pregunta de, de siempre que uno empieza que todo se, cuando los que and, vienen por acá y andan buscando algo más es que uno dice, bueno, detrás de todo lo que hago detrás de todo lo que gano, detrás de todo lo que he hecho ¿qué, ¿Qué, qué, qué hay para mí? ¿qué soy yo? ¿qué, qué significa esta vida? O sea, en algún momento uno se ha preguntado eso porque uno siente ciertos vacíos por haberse creído que eso era toda la felicidad y que eso era todo lo que había en la vida. Pero hay muchísimo más que uno tiene que volver a recordar. Entonces parte de esa protección divina es que el Ser Supremo viene a ofrecerse todo ese amor y a hacerle a uno sentir realmente la fuerza original del alma que soy yo. Entonces el alma suprema lo ve a uno, no con todas las metidas de patas como a veces de, no hay nadie que uno se le quede viendo así siempre por más amor por más cariño que le tengan por más papá o mamá que hayan sido los más dulces del mundo si usted metió las patas en algún momento con ellos se van a recordar pero el ser supremo, su visión está siempre siempre en mi potencial él ve mis errores pero no se queda atrapado en eso él sabe lo que yo soy capaz y lo que yo tengo el potencial de, de, de lograr entonces siempre su amor me está enseñándome eso, me está como guiándome hacia volver a sentirme así entonces por eso despierta ese amor en mí y además es como para volver a sentir esa protección necesito volver a traer esa relación en la práctica, en mi vida porque muy pocas veces o uno cuando es que le habla a Dios o cuando es que que ahí siente como que le vuelve a decir, ay, Diosito, por favor, venga. Es cuando uno ya metió las patas o está ahí en medio de la tormenta de algo. Y después si uno está en otras es como, ahorita no, un momentito, estoy viendo eléctrico. <risa> o ahorita no, que, que voy a irme a la piscina. Y verdad cuando uno está en otras, uno se olvida. Pero cuando ya le viene, es que lo recordamos de, del Ser Supremo? Cuando sea, estamos sufriendo y después es que nos, nos entretenemos y nos confundimos y después otra vez es como, ¡ay sí, cierto! una serie otra vez entonces, es como para poder tener esa protección fácil al alcance hay que volver a forjar en la práctica, en la vida en el día a día mi espacio de relación con el Ser Supremo y el alma suprema tiene tal flexibilidad y es tan lindo, tan amoroso y tan, tan, tan, tan, tan lleno de todas las virtudes, es como un almacén de todas las virtudes, que es, puede ser mi hermano, mi hermana mayor, que me protege, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, pero no la que tuve, ni los hermanos que tuve, <risa> porque va a ser un papá y una mamá totalmente y 100% y constantemente la más dulce de este mundo. Incluso puede ser la mamá, mi mamá, entonces también va a ayudar a proteger a mis papás y a mis hermanos, pero no va a pelear nunca conmigo ni nunca me va a, a no prestarme la ropa, ¿no? <risa> no me va a regañar, entonces, bueno, cuando va a hacer cosas como para, para que yo deje de hacer lo que está haciendo daño. ¿no? Entonces parte de, de tener eso es como hablar del Ser Supremo y traerlo a mi vida, como así forjar realmente una relación, pero de todos, todas las relaciones en realidad. Puede un día ser mi amigo, porque los amigos también protegen, puede ser... Pero un día uno necesita una protección de mamá, que ya que le diga, oh, yo, yo limpio y todo, después una protección de papá. Una, una protección de hermano, una protección de hermana, una protección de vecino. <risa> Entonces, como ir trayendo eso a la vida diaria, después va a ir despertando ciertas eh, experiencias en mi corazón, que a la hora que lo necesite va a salir fácil. Entonces es igual como cuando uno hace simulacros, eh, Mariana ahora acaba de, de volver de la capacitación que estuvo de, de cómo tratar después de que de personas han estado. ¿hmm? No, más ¿Es bien a la de atentados y secuestros. Y digamos, como en Estados Unidos, que eso a mí me sorprendía, que también tengo amigas que trabajan allá, eh, siendo educadoras, que dicen que ya es normal de bueno, simulacro de terremoto, simulacro de tornado, simulacro de, de los tiroteos y que a los niños les dicen, pónganse aquí, no hagan ruido, vamos a jugar a los chiquititos, vamos a jugar de, me, de escondernos, no, no le dicen escondernos, de guardarnos en este armario, y, la, y tiene una llave que solamente puede abrir por dentro, y así toda una cosa, ¿verdad? porque está pasando demasiado en, en las instituciones educativas. Entonces, lo que vieron en un estudio es que las personas que han participado en simulacros, a la hora de lidiar con el estrés postraumático, son más resilientes, cambian más rápido. Como que pueden pasar más rápido ese efecto feo que deja un, una situación retadora. Y para mí, ¿por qué les traigo eso? es Porque también si uno más practica estar día a día teniendo mi espacio, mi conversación, como decía María, María de estar teniendo esa, esa presencia de que sí siento que está conmigo, no estoy sola, no estoy solo, ahí está cuando ya lo necesite, ¿verdad? no es como Pedrito y el lobo ¿verdad? Y viene el lobo y nadie lo viene a ayudar sino que más bien ya sé cómo se siente y ya sé cómo tengo que estar yo para sentir esa conexión entonces cuando venga la situación, lo puedo resolver rápido, puedo sentir y reconocer que esa es la otra cosa que yo no soy consciente de cómo me está protegiendo y entonces eh, es entender que lo que en realidad el ser supremo para nosotros le decimos un nombre que nos gusta que es Baba, que no es Baba es, significa papito que es como más cercano y más protector dulce, ¿verdad? es como con, la, con cariño, entonces le dice bueno lo que me está enseñando mi papito Baba es, es cómo ser amoroso a, a sentir esa protección de amor y el amor después también trae respeto uno cuando ama a alguien y respeta a alguien uno valora lo que contribuye valora lo que significa lo, la, la energía especial que trae ese ser y valora lo que es y digamos como el ser supremo nos valora a nosotros nadie más nos valora, pero aprender de ese valor que le está dando a todos porque el ser supremo es el más inclusivo, él no rechaza ni, ni discrimina a nadie, nadie, nadie, nos ama a tanto, tanto, tanto, todos por igual solo que cada uno se relaciona de forma diferente y toma el amor de Dios de forma diferente, que eso es otra cosa que nos cuesta. Parte de la protección es aprender a experimentar ese amor que me tiene para mí. Porque nos han enseñado que... que no, Dios no me ama jamás, porque yo soy súper malo. Entonces, no olvides al revés. Soy malo, está bien, no me no cometí, me tiré la pata, pero, pero en realidad el amor de Dios es lo que me va a ayudar a entender a cómo no volverlo a hacer. Y sí me está mandando a mí y no solo a los elegidos, y no solo a los de esta rama, y no solo a los que dicen esto, no, o a sea, todos, todos, todos. Y así, con ese respeto, ese amor, después uno también se tiene misericordia. porque Mi misericordia nace del amor. Y cuando yo siento eso del Ser Supremo para mí, y lo siento para mí mismo, porque muchas veces eso es lo que más, ahí es donde tengo que empezar. A sanar esa relación conmigo a través de esa, de esa relación que puedo tener con mi el ser supremo, con va Y ahí voy a poder tenerlo con los demás. Que es donde a veces uno más necesita esa protección, <risa> las relaciones. Y es interesante porque cuando uno, digamos, está afrontando a alguien, o a alguien que no conoce, por ejemplo, me pasó, bueno, aquí en Costa Rica es muy común que nos pasen, que nos asalten. Sí. y me acuerdo que una vez me asaltaron yendo hacia, estaba en el colegio yendo hacia el centro donde quedaba antes, antes, que era por el INSS y muy temprano en la mañana y era cuando estaban estos chapulincillos por ahí y eran domingo en la mañana y yo no andaba mucha plata porque por colegio no tenía nada de plata para los pasajes y van en la mañana y un montón de chiquitos se me acercan corriendo y yo, un montón de chiquitos y entonces me empiezan a jalar el puerto, yo, ¿qué está haciendo, chiquito? ¿Por qué me jalar el puerto? Y en eso llega el, el jefe de la pandilla, que era un poquito más alto. Pero como yo los vi así, yo no estaba asustada, nada más yo, ¿y estos chiquitos de dónde salieron? <risa> yo no, no ni me caer captado que eran chapuñecillos. Y, y como él me dice, no, es que usted nos tiene que dar sus bolsos. digo no, pero mi bolso no tiene nada, tiene un cuadro, una manzana y tiene los pases y dice que, bueno, tiene que darle la plata, y yo, bueno, vea, mi bus vale tanto. Y, la, y entonces le digo un momentito y dice, devuélveme el bolso. Y digo, mi bus, mi bus vale tanto, entonces les dejo el resto de las monedas, pero me tienen que dejar mi bus. Y el otro dice, no, todo todos, son los chiquitos. Y el jefe dijo, no, no está bien. Den el pasaje. Y, y, y él vació el monedero y me lo volvió. <risa> y después los chiquitos decían no quítale el bolso y dice que a la el bolso y dice no tiene nada entonces va a la manzana que hay de otra época eso. Sí, entonces pues era como bueno está bien porque uno no tenía ni celular y entonces ya me lo volvieron y me, y me dejó ir y así porque igual como que no sé por qué no me asustaron nada más yo dije este poco chiquito es el domingo en la mañana que están haciendo y después me pasó también pero ahí sí estaba como un poco más con un cuchillo ya muchacho pero también fue mi. que yo venía al U caminando y venía escuchando ah, música. Y ya de camino al agua y en un lugar muy pues, eh, sola, no, solito, se me acercaron dos que yo dije, ah, mira, andan en bici, no tenga más que uno, se para así y no veo otro y yo. Y luego acercarse y que saco un cuchillo y le digo, muchacho, ¿me va a acertar? Y <risa> se me cae y dice, ¿Sí? <risa> como era una reacción, pero yo misma yo dije, como, ay, mira, me va a acertar, <risa> Pero es como que lo vi como, ¿verdad? Era obvio. Era obvio. <risa> sí, pero como que no le reacciona como normalmente reacciona también dejé fuera, y ese también el negocio, pero es sí, mi mamá estaba súper enojada, y además lo que tenía era una cosa difícil, le dije vea, este es un CD que tengo, que yo hice una música, ni siquiera de los, le doy el disco pero déjeme el CD acá. y el otro dice, bueno, rápido y no me, ya no se llevó el bolso ni nada, tampoco pero eso es como, como cuando digamos, uno ve a las personas que están en esa situación digamos, ellos no están felices de hacerlo, también es algo que dentro de... que es interesante ver cómo la sociedad ha creado esas desigualdades y, y esas formas de interactuar, que se ve normal, cuando la gente a veces tiene muy pocos recursos, están enojados y sienten que es culpa de los demás, y entonces que tienen el derecho de ir a quitarse, ¿no? Así, digamos, de cierta forma, que a veces yo, yo conocí verdad, la, estuve trabajando en unas... En unas voluntariados, que traen extranjeros a hacerles eh, clínicas móviles en, en, los, en los tuburios, y había gente que decía que quería ir a saltar a la, a la clínica, y los niños decían, pero nos están curando, entonces ¿qué le pasa? ¿verdad? Entonces como, como que tienen esa, ese enojo y como que se ve normal, pero entonces si uno, en realidad, porque yo en ese momento no vi al atacante, yo nada más vi al bueno, el montón de chiquitos, de, ese de estos niños, Quién sabe que, que no lo han comido, no lo han hecho nada, es demasiado temprano para que anden un domingo así suelto solito, <risa> primero y después. Y, y, como que pensé ese además me dio como, bueno, medio, no me gustó que me jalaran mi bolso, pero lo que primero tuve es como que un montón de niñitos que, que ningún papá los anda cuidando sí. de forma adecuada. adecuada, con el cariño que se debería tratar a estos niños. Y estos otros muchachitos, de ahí que lo vi así como un muchachito, de verdad, como de mi edad ellos así pero, ¿pero qué está haciendo? que me saca ese cuchillo? ¿no? yo estoy caminando tranquila disfrutando mi camino de vuelta de la, a mi casa y estoy, me saco un cuchillo ¿no? entonces cuando uno puede sentir en realidad cómo sentir protección en esos momentos y que uno sí es efectivo de cómo lidiar con eso también que me ha parecido interesante de la que está encargada de Brahma Kumaris en Brasil eh, digo Brasil, Salvador que está lleno de malas y que el centro lo pasan pintando y se los pasan haciendo grafitis y todo y, y ella es como muy valiente muy como una leona me siento como una leona muy amorosa porque le encanta ir a hacer servicio a las cárceles y a todos los lugares y, y como muy activa también y la parte más grande del centro es la cocina porque pues le encanta cocinar y hace cursos de cocina y, y lleva a todos los lugares como hecha por ellos y así y ella estaba contando que bueno, que son las condiciones en las que crecen, las que viven que si usted vive en ese barrio y ya es muchachito y usted o está en la mara o, o, o, o, o lo hace, ¿verdad? lo desaparece entonces, que ella ve esas condiciones pero vea a, a, al alma que está atrapado en ese ciclo de, que, que se ha generado en la misma cultura y lo ha normalizado y se procreó, entonces que ella cuando iba a tratar con ellos, lo veía con ese cariño y los veía como almas capaces de, de tener una situación diferente y que ellos mismos no estaban contentos viviendo así y que ese sufrimiento lo, lo representaban en la violencia y que, que un chico de esos estaba contando que siempre cuento, me parece muy gracioso y muy gráfico ¿verdad? de que él había hecho ya todo, se había portado más bien en la cárcel se había cometido sus cosas porque era parte de una mala pero entonces había hecho tan buen servicio y tan buenas cosas en la cárcel que lo dejaron salir bajo fianza. Y ya estaba aplicando un trabajo, ya estaba como reintegrándose en la sociedad, y que un día iba caminando por la calle, como que acaba de salir del trabajo, y lleva por ahí, y venía una señora con unas bolsas de supermercado. Y que con solo verlo, porque tiene las tatuajes y todo eso, la señora pero casi se cae y venía la misma serie, la señora cruzó y le dijo, Ay, sé qué ese qué le dijo al muchacho, que el muchacho de que ya no lo, no lo iba a hacer ya tenía otra mentalidad de todo pero como ella reaccionó así con él le dio mucha cólera, entonces fue corriendo y se llevó la bolsa así como él ni las quería, pero después lo volvió a meter en la cárcel y ella y, y esta balbi la, la de la mamá se volvió pato, y le dijo, mira qué pasó y él le contó y dice, es que lo que, que no me gustó para nada, yo ya no estaba haciendo eso, entonces como ella, ¿por qué me estaba viendo así? No me estaba dando la oportunidad de, de mostrarle que iba a ser diferente, entonces se le se quité la bolsa, de entonces a veces uno no se da cuenta, pero como qué reacción estoy teniendo yo, son seres humanos y están en condiciones y están en situaciones de muchísimo sufrimiento que uno no conoce, pero si yo los veo a ellos como almas, que también son hijos, son, es mi hermano, porque son hijos de, de, de, de mi mismo papá y yo soy la hija de ese papá, yo soy el hijo de ese papá y luego como hermanos hay una relación y aunque a veces uno no se lleve bien con sus hermanos no, ni, <risa> aunque sea pero hay esa conexión entonces si yo pongo al ser supremo intermedio medio yo ya puedo ver al sufrimiento de la otra persona es como hay mayor empatía y le tengo misericordia entonces yo ya no reacciono y cuando uno reacciona diferente, los deja por debajo y a veces despierta otras cosas porque uno cuando reacciona con amor con, con esa misericordia atrás hay como esa protección de, de mi corazón, yo estoy teniéndole buenos deseos no quiero que esté sufriendo tanto, y lo que está haciendo no lo apruebo porque también genera sufrimiento para mí pero es como que no replico la violencia que está sintiendo ese ser, le reacciono diferente porque si reacciono con violencia, con miedo, con temor, con grito, con ira, con todo eso, se reacciona peor. Y eso es el ciclo que nos hemos metido. ¿verdad? Como estoy sufriendo y no me doy cuenta del sufrimiento que por estar sufriendo yo estoy causando. Entonces cuando estoy en esa protección de amor y entiendo que todos somos una gran familia y me salgo de esa andar detrás de cosas, detrás de posesiones, detrás de, de depender de los demás, sino solo tomo el ser supremo, tengo esa experiencia de poder dar ese espacio y reconocer, de que a pesar de que ese ser está haciendo eso en este momento, tiene muchas especialidades. Y ver como, como el alma misma, yo, y todas las almas, como les había dicho al principio, tienen esta... Característica que originalmente todas éramos llenas de paz, éramos amorosas, éramos lindas, éramos tan felices, éramos como un diamante. Y si yo me acuerdo de ese diamante, aunque tenga enfrente a mí un carbón bien carbonizado, <risa> sé que tiene características de diamante. El carbón tiene que darle presión y millones de años de presión y se vuelve diamante, pero es un diamante en potencia. Y si yo trato de ese ser como un diamante en potencia, cambia la forma en que, de esa interacción, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, de cuando ustedes logran ver a alguien que digamos, hay que hacer su trabajo, ¿verdad? Tampoco es así mágico, <risa> de que ya me puse los antiguos rosaditos y se ve todo bien. Pero si todos los días yo mismo estoy limpiando mi corazón, y estoy quitando todos los sentimientos de rencor, de dolor, de miedo, de prejuicio, porque detrás de, de, de toda esa violencia hay mucho sufrimiento. Y mucho miedo en sí mismo también. Cuando yo me lo lleno de amor, me lleno de, de ese cariño, esa protección, esa paz, esa alegría del alma suprema. Ya cuando ve a los demás, puedo reconocer eso en algún lado, en lo profundo está. Y cuando usted les habla con ese cariño, digamos, igual que cuando uno está como, como enojado, está como triste, y se encuentra con alguien y le dice, ay, ¿qué pasó? Y lo mira uno así todo lindo, no se siente bien, ¿verdad? Y a veces uno. Después de hablar con alguien, queda tranquilo y queda todo contento. nos ha pasado. Y si no, eh, ustedes pueden ser lo que lo hagan por otra persona. Entonces es como o, o háblele al ser supremo, después de uno sacar del corazón todo eso que le estaba lastimando y, y llenarse de ese amor, como que se siente muy diferente el alma también. Entonces parte de eso es como cómo lidiar de nuevo con el perdón y con mi enfoque. Igual como me está viendo el alma suprema, me está enseñando cómo ver a los demás. Y me está enseñando cómo en realidad deberían ser nuestras interacciones como almas humanas, con mucho cariño, como, como en realidad es una protección de familia. Igual a como todos ustedes que tenían hermanos o hermanas, las hicieron que se hayan peleado con ellos en algún momento, <risa> siempre hay como esa. que cuando sea, digamos, también situaciones, los que tienen fuego de animales, a las alturas, a lo que sea de sentir yo soy de Baba soy la hija de Baba y Baba está conmigo como marido y ahora cualquier situación que estoy está pasando es bueno voy con Baba estoy con Baba estoy con, Baba, estoy con Dios está conmigo está aquí entonces para que realmente se lo sentir no solo decirlo es, está conmigo está conmigo dónde estaba siento me no siento sentíme tranquila y sentirlo eh, les propongo todas las mañanas, tempranito antes de, para empezar el día sintiéndose protegida y que se proteja el resto del día es hacer un, una experiencia de meditación de sentir como un poquito como dijo María es, bueno no, como dijo María, y María es voy a sentarme a sentir que Diosito me está llevando a su corazón y voy a sentirla como mi mamá o como mi Padre Supremo entonces me está tomando con todo el amor del Universo y como la cosa más delicada y preciada de este mundo como el diamante más brillante y hermoso sin nada de pares, y me está acurrucando en su corazón y me está así meciendo con tanto amor y cuando me siento tan protegida es como que si estuviera en un columpio de felicidad y me voy a dejar ahí como unos 10 minutos, 15 minutos así sintiendo todo ese cariño tan lindo, tan especial que me tiene y ya después puedo salir a lo que sea que pase ese día y va a tener totalmente certeza que sí me está protegiendo y me va a ser más fácil que si tiembla <ríe> que estamos esperando temblores de Semana santo o de que si pasa lo que sea yo estoy protegida y lo que sea que le pase a este cuerpo el alma se va con Dios <ríe> Entonces, lo que sea que venga al frente mío yo estoy con Dios no estoy sola y cuando es interacción con con otros también es entender es mi hermano y Dios está entre medio no es mi hermana y Dios está entre medio, entonces igual como uno decía, mami, mira lo que está haciendo, <risa> es como Dios está entre medio y está cuidándonos y está protegiéndonos pues, a los dos y también entonces, ahí uno tiene como cierta claridad y cierto silencio, porque hay mucha influencia que a veces hay gente que mete dudas y mete ideas que hieren, o ideas que me dan miedo, ¿verdad? como ideas que que más bien me perturban internamente, crean un caos, esa misma experiencia de silencio, de protección, de amor de Dios, me va limpiando todo ese ruido de mi corazón. Entonces, cuando sea que vea a esa persona, yo ya voy a saber, bueno, tal vez no es lo más conveniente estar con ella en este momento, o tal vez lo que está diciendo yo no tengo por qué darle tanto valor, sino que es un reflejo de su propio sufrimiento. Entonces, o dejar de tomarme yo el sufrimiento de esa persona. Verla como un diamante en potencia y darle todo eso. A mí me gusta mucho la, la encargada de Trinidad, de Drama Ella hace mucho eso nos enseñó que es muy lindo como cómo es dar buenos deseos. Como eso que le dicen que son bendiciones. Que a veces la gente dice, ¡eh, bendiciones! Pero bendiciones después, como. ¿no? <risa> es como. ¿Cómo realmente salir bien a alguien? ¿Cómo ver? Así, ojalá que la persona que viene un cuchillo, que ¿okay? es como, ojalá esa persona logre resolver lo que sea que está obstaculizando en su corazón, como decía, házelo realmente y después con ese cariño, y decir, no, no me mate. No va a pasar eso. Como, es como, saber, Va a estar conmigo, Diosito está conmigo y lo que tenga que pasar se va a resolver lo mejor. Porque incluso así a veces tiene esos toques en la otra persona también y uno, uno tiene... Me salen palabras que uno no sabe ni saliendo, como eso de, de, de, de tanto cariño, de tanto ver como que entre todos nos tenemos que cuidar también. Que la persona que está haciendo eso está sufriendo muchísimo, tiene mil traumas. Entonces verlo como ese diamante potencia que puede vivir de forma diferente. Me falta una página antena, no sé por qué hoy no. después a ver demasiado. Entonces.. ¿Y les parece si hacemos una práctica y voy a procurar que mi vista repose en un punto al frente de mí donde poco a poco vuelvo a sentirme en mi espacio seguro en ese lugar donde el alma libre donde yo vuelvo a estar tranquila tranquila aquí voy a sentir esa conexión cercana especial con mi madre suprema La madre más amorosa, más dulce, sabia, fuerte de todo el universo, quien me observa desde hace. estado protegiendo y hoy en ese instante está tan contenta de verme y con un abrazo espiritual recibe al ser con ese amor infinito incondicional Lleva el alma, que soy yo, hasta su corazón. Que es el lugar más confortable en que haya estado. El lugar más amoroso, más hermoso. amor del Madre Suprema, inunda todo mi corazón como una fresca yo que apacigua todos los miedos, su amor intenso. limpia todo el sufrimiento y es como una pomada refrescante que sana las heridas del pasado ese amor tan dulce me hace sentir que soy su hijo su hijo la más especial de todas, me mece con el ritmo dulce de su amor, como si en este instante solo existiéramos los dos. Y aquí me siento total. hacerme sufrir en los brazos infinito me hace sentir como la joya más valiosa como la estrella que ilumina su mirada sintiendo como me conoce tan esa fuerza natural de la que soy capaz de tener que me pule limpiando todas mis debilidades dejándome tan brillante como el diamante más perfecto de todo igual que un diamante frente a la luz brilla con tantos colores distintos la luz del amor del ser supremo me hace brillar con tolerancia saca de mí el brillo el poder de tomar las decisiones correctas saque el brillo de adaptarme y fluir tranquila y suavemente yo soy capaz de vivir mi propia existencia en armonía en felicidad con amor con la protección y la compañía del ser más dulce de todos porque sé que nunca he estado solo sola estoy listo porque soy un alma especial. Y así, poco a poco, con ese amor fluyendo en mi corazón, puedo regresar